Muy buenos días a todos, Me encontró en temprano de mañana, vamos a unos par de kilómetros y nos vamos a encontrar con los muchachos en colegio de ingenieros para subir a la vía. Así que acompáñenme. Aprovechada. No, la Venecia Bolívar está cerrada todos días, domingo, para meterme por ahí para terminar de llegar a Colegio Colón y Esto que también a mis espaldas, me ocurrió un momento para poder hablar de él, es lo que viene siendo el nuevo circo, eh, a lo que se llama el nuevo circo, Taboto y Sacomb el nuevo circo. Eso funcionaba como una plaza de toros, donde coliaban al doctor y todo y demás y los mataban pero luego no sigue esa cultura pues eh, y ahora lo que queda ahí está como parte digamos cultural y eh, a veces hacen funciones de cirqueros dentro pero ya es más urbano cosas urbanas de, de circo eh, de hecho antes hay una, un toldo adentro de circo y bueno, está eso funcionando ahí. No, no es recomendable visitarlo y solo. <música> Esto de acá atrás es el Museo de Arquitectura. Eso es nuevo, o se tiene como que 3-4 años que se hizo. Más adelante hay otro museo y está el Museo de los Niños en Parque del Este. Ahí bueno, ocho en punto. Hoy llega aquí a la estación y... gente ya estamos aquí en el corto Fuego ni siquiera la mitad de camino y detrás de mi caracas es justamente enfrente tenemos la torre de la previsora quizás no lo vean y bueno parque del este y para allá el resto Entonces, vamos a continuar Ver, pero de este lado entrevista con la Viernes el la Vida, Remando por las grandes colinas de la montaña del Ávila Qué bonito paraje, ¿no? Amore mío. Vamos <risa> bueno gente, ya estamos casi llegando. Este bueno, hay que tener un poquito más de cuidado. Un desfiladero hacia allá. ¿Cómo sé que estamos llegando? Porque hay un cable por ahí de electricidad que sortea energía a lo que viene siendo el jumboli y la parte de turística de la vida